¿Estás tranquilo, calla, wey? Vamos, wey. No que digan la a ¡Flávime, candal! ¡Fláveme, candal! ¡Fláveme, candal! ¡Fláveme, Bueno, mira, eso no es de ahora. Sucede que yo en mi programa, en mi comentario, he descubierto todas las formas de mafia que ellos tienen, lo he desnudado, y a raíz de eso yo no solamente eh, fui atacado ayer, cobardemente, sino que también, además, eh, en otras ocasiones, ellos han lanzado jóvenes en mi contra han venido aquí inclusive en parvada de motocicleta a insultarme, a decirme que yo soy un chivato, que yo soy él. Y cuando hay una cercanía de, de las acciones violentas que ellos hacen, ellos pretenden eh, atacar a uno. O sea, yo he recibido amenaza de ellos, pero sé que no soy el único que ha recibido amenaza. Otros miembros de la prensa también han recibido amenaza. Y... El mismo Vladimir sabe que una vez haciendo un trabajo, haciendo su cobertura, eh, le dispararon. O sea, yo responsabilizo a Odilín Morel, responsabilizo a Raúl Monegro, responsabilizo a Luis la Antigua, responsabilizo a Joel Martínez y responsabilizo también a César Trinidad y a ese grupo de crear una especie de dictadura. Ellos que, que tanto se, se, se ufanaban diciendo que eran democráticos y esas cosas, han creado una dictadura en la cual eh, los miembros de la prensa no podemos eh, desnudarlo a ellos. En el caso que ellos estaban ayer, a mí me atacaron cobardemente porque yo dije que ahí hay gente y hay pruebas de que no pueden estar eh, pidiendo tierra a propósito del plan de tierra que tiene el gobierno porque ellos ya han tenido tierra y las han vendido. Entonces no es posible, no es posible que esta gente estén depredando la sociedad como lo están haciendo y que la sociedad le tenga miedo a esta gente. Yo no le tengo miedo, fui atacado cobardemente por la espalda mientras yo estaba hablando y yo me defendí como pude. Tengo que agradecerle a los muchachos. Y a la policía que estamos por ahí, porque si no a lo mejor hasta me matan. Eh, yo soy una persona que tengo 64 años, padezco de, de lo que es eh, diabetes. Y como ustedes pueden ver, también tengo problemas visuales. Y esas situaciones ellos no las tomaron en cuenta, sino que asumieron una actitud cobarde ante una persona que no va a cejar para decir la clase de delincuente que ellos son y que lo demostraron ayer.